Eh, jangan. Apa, Igu? Apa, Igu? Kodong, Igu. Eh, di barang Ayo. Aduh. Loh, asli. Oh, oh. Oh, Igu! Apa, Igu? Weh, weh. Kodong, tu? Hah? Huh? Huh? Kodong.